La la conocimos por Google Maps y creímos que pues, no estaba tan surtida, pero la verdad es que es pequeña, bueno ya la van a ver más adelante, pero está súper surtida. Nosotros cuando llegamos aquí creíamos que no íbamos a encontrar tantas opciones de comida, ni de restaurantes, ni tienditas de este tipo, pero sí las hay. Entonces, esa, es, esa es una gran ventaja porque... Yo decía, ah ¿cómo me voy a surtir mis salsitas o las papitas? <risa> <risa> Todas esas cosas que pues nos gustan O no, sea, sí, vamos a tener que esperar hasta ir a México y traérnoslas las ya la veíamos un poco difícil así Sí, porque aquí normalmente no es como Bueno, en otras tiendas no venden tan fácilmente la salsa botanera Que es la que más se vende y se consume O al menos nosotros consumimos más en México pero aquí en esta tiendita con Don Chendo, la verdad es que hemos encontrado y aprovechamos que, que tenía ahí algún pedido y nos trajimos una caja, entonces pues ya estamos surtidos en ese sentido, ¿no? De la salsa. Creemos que a partir de la pandemia muchas personas empezaron a vender eh, comida desde su casa, la preparan y la entregan en algunas estaciones eh, del Skytrain y... Eso fue justamente, creo que después de la pandemia, porque antes no veíamos tantas publicaciones o tanta publicidad acerca de los restaurantes. Hemos encontrado gente que prepara muy, muy rico tanto los tamales, pozole... Eh, birria qué otra cosa hemos comido ah el pan de muerto ahora que es temporada de día de muertos eh, en, una, en otra tienda que no es a la que vamos a ir encontramos pan de muerto y la verdad está muy rico eh, una amiga prepara conchas este, birria que hemos encontrado la verdad es que varios platillos gorditas sopes taquitos campechanos ah oh, sí taquitos encontramos un puesto donde es casi casi como tipo callejeros. Se la encuentran en el Commercial Broadway, muy muy deliciosos, así al estilo meji mexicano, así con su platito, con su plastiquito, tomando medidas de sana distancia, claro. ¿no? Sí, exacto. Entonces, eh, en ese sentido, creemos que de la pandemia para acá, o qué habrá sido, yo creo que de mayo, junio, yo creo que de junio, julio más o menos empezamos a salir y nos dimos cuenta que pues que hay más opciones de, de, de comida para, para poder pues para no extrañar tanto nuestra cultura mexicana nuestra comida mexicana pues a lo que nosotros pues más se nos antojaba ¿no? que eran más garnachitas la situación del COVID pues sigue todavía latente aquí y como en muchos países como en México y en todo, en todo el mundo más bien y pues nos ha sido complicado poder ir a México porque nos arriesgamos a que al igual y no nos dejen entrar creemos que Axel pues va a ser más rápido porque él tiene el permiso de trabajo y tiene su trabajo él está activo laboralmente pero yo no Entonces, en ese sentido creemos que pues nos da miedo ¿no? que al final del día pues nos vayamos a México y que por X circunstancia no me dejen entrar a mí. Pero algunos dicen que sí, que no pasa nada y que sí se puede siempre y cuando se tenga el permiso. Y algunos otros dicen que no, que es un poco complicado. Entonces, sinceramente no nos queremos arriesgar en esa situación y preferimos esperar. Entonces, esta es la, esta es la ventaja de que pues, hemos encontrado pues opciones de donde comprar cosas que normalmente nosotros buscábamos traer de México. ¿Cómo están ustedes amigos? ¿Cómo les trata ya en sus países? ¿Cómo les ha ido? Sí, eh, síganse cuidando. Eh, la situación eh, de salud está complicada, aunque aquí en Canadá hay menos habitantes que en México, pues aún nos han dicho que estemos en cuarentena lo, Que solo salgamos así como cosas básicas Sí hay parques, hay plazas abiertas, centro, eh, centros comerciales Pero aún así pues tenemos que tener prevención No confiarnos porque pues el virus pues en cualquier momento nos puede, nos puede afectar a todos Y bueno, aquí estamos, estamos llegando a, Estamos llegando a la tienda mexicana, creo que ah, esta noche. no sé si sea él, pero bueno, está entrando ahí un tráiler entonces vamos a esperar. Como están viendo, eh, pues hay de todo tipo de productos, a lo mejor no es como una tienda mexicana de la esquinita, ¿verdad? Pero para nosotros esto ya es ganancia y... Como les comentaba, es de las tienditas que hemos visto más surtidas o con mayor variedad de productos. Porque en algunas pues venden como que siempre lo mismo y aquí podemos encontrar, eh, por ejemplo, la gelatina, eh, crema, tortillas, eh, productos de como de bimbo, frutis, eh, jarritos... Las papas Barcel no las conseguimos en otra tienda más que en esta y esa es como que una de, de, pues de las grandes ventajas para nosotros porque son de las papas que más nos gustan al igual que la salsa botanera, eh, los frijoles que venden aquí hoja de maíz y hoja de plátano para los tamales, harina venden muchísimas cosas como lo pueden ver en el video y hasta donde sabemos, eh, Don Chendo, pues, no, la tiendita de Don Chendo, pues, se dedica a distribuir a diferentes restaurantes mexicanos o algunas tiendas. Bueno, eso es lo que nos han comentado, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes en algún momento eh, están en este proceso de, de migración y no saben eh, si van a encontrar algunos productos, no se preocupen. Aquí hay diferentes tienditas. Eh, esta es la que, como ya les decía, la que más nos gusta. Y van a encontrar mucha variedad de comida, eh, productos mexicanos o latinos, porque también venden eh, Inca Cola, había ahí, ¿verdad? Inca Cola. Eh, no solamente son productos mexicanos, bueno, esa tindita es más eh, mexicana, pero también pueden encontrar productos similares que a lo mejor ustedes consumen en su país. Que les y que les permita a lo mejor hacer unos guisaditos que ustedes acostumbran aquí les vamos a poner el link de, de esta tiendita de Don Chando hay otras como, que se llama Guerreros que también es muy conocida aquí en, en Vancouver Guerreros Latin Foods o algo así bueno este es el video del día de hoy esperemos que les haya gustado este recorrido Muchas gracias por suscribirse al canal, por seguirnos y esperamos vernos pronto con otro video. Les estaremos compartiendo más videos próximamente para que salgan con nosotros a conocer Bornaby, eh, sus estancias y también lo que es las zonas cercanas aquí a, a donde vivimos. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Stay safe. Bye.